Hola gente, estamos acá en, en un video Y bueno, esto está de nuevo con esto Ya que hace tiempo que no jugaba No me juzguen Así que Uy, el Headshot este es el regreso del polvo. así que el polvo debería ser No sé por qué, pero ahora ya lo puedo pasar a la primera, este, a este nivel. Y lo puedo pasar a la primera. ¡Ay, no! ¡Oh! Me escribí todos los arpones, bebé. Ah, me callé Una más ¡Uy! ¡Ah! De forma el pico también Así que, vamos a ver. Otra de esta que es el bot el romperón Pobre Benja Este también es el reso de Benja que le puse El nombre de Benja Nada, vamos, volando sin cabeza Y yo quedé Ahora sí, vamos a buscar los más rayos de todos. ¡Uy! No me digas que sean contra nosotros. ¿no? ¡Ay, sí, sean contra nosotros! ¡Qué susto! Bueno, no me puedo ir de acá sin matarte, así que... Perdón, abuelo, yo sé que puse el hashtag en el video primero. Vamos, vamos, vamos poniendo atrás. Es que quiero matar al abuelo, quiero matar al abuelo. Está, ya te maté. Uy, ahora llevo tu cabeza. Así que ya no me doy el temblor. Ay, eso me dolió más. ¡Oh my god! Dale, que no se abuelo. ¡Oh, le oh, eh. Como que. ¡guau! Uh, se rompió la cabeza! Vamos. Oh. Suéltame, suéltame. ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Ya no estás con vida! ¡Oh, my god. ¡Está, lo, With citizens, it is to be alive.